hola buenas hola a todo el mundo bienvenido a vuestro canal de youtube ya sabes que soy Carmen Manga y esto es Curly Mangue. bueno este vídeo es un vídeo muy cortito en el que os quiero preguntar de qué queréis que hablemos de qué queréis que hablemos es que para mí es muy importante porque yo podría salir de aquí contaros mi longa hablaros de cabello de cremas de pelo todo esto me apasiona pero creo que hay temas muchos más profundos que, desde, que sobre todo la comunidad de las mujeres negras está interesada en saber sobre ellos, de acuerdo en cómo van, en, en, si, en si a mí me pasan las mismas cosas que ustedes en la calle, si yo tengo los mismos problemas con el prejuicio, si cuando yo por la calle a mí se me agarra el bolso la gente porque piensa que les voy a robar como a ti. O sea, todas esas cosas que, de las que tú no sabes, que otras personas les pasan, ¿de acuerdo? Si las mujeres negras nos suicidamos, las mujeres negras tenemos depresión, las mujeres negras tenemos eh, problemas de abortos, o sea, todos estos temas que son importantes, dónde eh, eh, ir a la biblioteca, qué tengo que hacer si necesito empadronarme, todas estas cosas, eh, a ver, ahora mismo, ¿qué tengo que hacer para vacunarme?, ¿Dónde no puedo encontrar eh, mascarillas que me las, me las repartan? ¿Dónde no puedo ir para que me den preservativos? Todas esas cosas que son súper importantes. ¿O cuál es el supermercado más barato de mi zona donde yo estoy? En este? Estas son todas cosas importantes. ¿O cómo debo reaccionar cuando alguien me hace un comentario racista? ¿O cuáles son las palabras que en las que tengo que estar atenta? Cuando yo voy a un puesto de trabajo, a una oficina del gobierno y me tienen que atender para una cosa, ¿qué, trabajo, qué palabras no me puede decir esa persona que yo le instruiga? Usted está siendo racista y usted está comportándose de forma ¿sabes? negativa conmigo. Todas esas cosas importantes como, eh, ¿dónde puedo hacer los cursos del INE? Eh, ¿Qué son los certificados de profesionalidad? yo quiero que todos estos temas eh, nos lo hablemos de acuerdo los hablemos pero para eso quiero que ustedes me digan qué les interesa qué les mueve qué les toca el corazón qué les llega al cerebro de acuerdo cuáles son los temas de los que ustedes queremos que hablamos relaciones personales eh, ¿cómo, cómo reaccionar si la familia de mi marido que es blanco no me quiere o si la familia de mi marido, de mi marido que es blanco no quiere cómo relacionar eh, eh, eh, o sea, si cuando yo voy a conocer la pareja, o, o que cómo reaccionar si la gente negra no afecta a mi marido blanco o mi novio blanco, todas esas cosas que suceden diariamente a las mujeres negras, o que alguien, algo tan simple como que alguien piensa que porque te eres no te puede que tocar el pelo, ¿sabes? Pues esas cosas quiero que me las escribáis, ponerlas. Curly, queremos que hablemos de esto. Carmen, mira, estoy preocupada por esto porque no sé qué hacer. No sé dónde buscar la información. Me puedes ayudar y yo te ayudo, ¿de acuerdo? Eh, besitos. Así que este es un video muy cortito. Nada, eh, darle a la campanita, notificaciones y besitos. Chao.